Hola, buenas tardes, ministra. La Naval la Naval es ese astillero vizcaíno que en el Gobierno de Zapatero se decidió que pasara a formar la lista de los, de los astilleros privatizados, que se fueran a privatizar. Eh, hoy se conoce la Naval porque es un gran astillero que tiene una capacidad constructiva puntera, que da empleo a 1.200 personas de forma directa, a 3.000 personas en la industria auxiliar, en una zona de Vizcaya que tiene una media de paro más amplia que eh, en, el, en el resto del territorio. Eh, sin embargo, es la única que quedaba viva de esos astilleros que se privatizaron. Y en el 2007, y por una gestión nefasta e irresponsable, a pesar de tener contratos que, mantienen, que, que pueden mantener su capacidad constructiva durante dos años más, a pesar de todo ello, en 2017 entró en... Eh, en, en, en, en eso es en este, sí. eh, en concurso de acreedores y eh, ahora mismo está en fase de liquidación. Eh, ¿Tiene el gobierno algún plan de viabilidad a medio o largo plazo para la naval? Gracias.